Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Bienvenido a este video. Yo de verdad te digo que estoy muy emocionado por este video porque siempre había querido grabar y explicar el factorial de un número sin decirte cómo es la operación, sino explicándote qué significa el factorial de un número. ¿Te has preguntado qué es el factorial más allá de cómo se calcula? Bueno, bienvenido a Epsilon Academy, chicos.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 Epsilon Plus es mucho más que una clase. Ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo 5 iconizaciones. Imagínate que vas al cine con cinco personas y tienes cinco asientos. Ven acá. Yo quiero y deseo que lo pienses de esta manera porque después vas a entender en las técnicas de la combinatoria por qué se utiliza el factorial y qué es el factorial. ¿Qué nació primero, el huevo o la gallina? Ahí no voy a responderlo, pero aquí. Primero nacen las situaciones que luego se establecen de forma genérica, con una operación matemática. Que después es que le ponen un nombre. Entonces, el factorial, ¿qué rayos es? Ven acá. Yo voy a colocar acá los cinco asientos del cine. ¿Vale? Voy a colocar aquí, por ejemplo, en la primera posición, segunda posición, tercera posición, cuarta posición, quinta posición. ¿Ok? Tú tienes acá cinco posiciones de lo que serían los asientos del cine. Entonces, la pregunta, es, la pregunta es la siguiente. Si son cinco personas, si tenemos cinco personas que se van a ubicar allí, ¿de cuántas maneras diferentes, tú te podrías preguntar, ¿de cuántas formas distintas, de cuántas maneras distintas se podrían sentar esas cinco personas? Si quisieran ubicar un puesto en específico, si quisieran ubicarse en un puesto en específico, ¿de qué manera las podemos nosotros sentar en el cine? Pero yo quisiera que vieras algo mucho más fácil. Mira, mira, este, mira este dibujo tan, tan interesante. Aquí están las butacas del cine, ¿ok? Esa es la pantalla y ahí nos vamos a sentar. Entonces, aquí abajo vamos a tener, ahí, así tenemos las butaquitas, ¿ok? Y aquí abajo te va a colocar la pantalla del cine. Ahí está nuestra pantalla. Entonces, la idea es, Vamos a ubicar 5 asientos, vale, vamos a colocar 5 asientos, vamos a poner por ejemplo acá, 1, 2, 3, 4, estos 5 asientos son los que vamos a ocupar. Vamos a definir primero cuáles son los asientos, ¿de acuerdo? Entonces acabas de mirar que aquí yo puedo tener entonces el asiento, vamos a llamarlos, vamos a ponerle nombre para que entiendas esto al máximo. Asiento 1, asiento 2, asiento 3, asiento 4 y asiento 5. Estos son los que se van a ocupar. Y yo tengo a cinco personas, a Antonio, Bernardo, Camilo, Daniel y a Epsilon. Entonces, mira esto, y a E de Epsilon. ¿De cuántas formas diferentes tú los puedes sentar allí? A ver, muchachos, te voy a decir algo. Para el asiento número uno, yo tengo a cinco personas para ubicar, ¿cierto? Entonces, para el asiento número uno, yo aquí tengo, atención al número que voy a escribir sobre el asiento. Ya tú sabes que vamos a utilizar estos cinco, entonces voy a quitar estos números acá para no confundir. ¿De acuerdo? Vamos a colocar aquí mejor, así, estos son los cinco asientos que vamos a utilizar hasta acá. Y vamos a ver entonces cómo nos vamos a sentar. Mira, aquí yo tengo a cinco personas para sentar. O sea, puedo sentar a A, a B, a C, a D o a E. No importa quién siente yo allí. Vamos a suponer que vamos a sentar a A. ¿Qué pasa con los demás asientos? Ya a está sentado. Tengo para el siguiente asiento cuatro personas. Ya A se sentó. Como tengo cuatro personas, yo puedo sentar allí a B, o a C, o a D, o a E. Entonces mira que yo puedo sentar a cuatro personas. Vamos a sentar a, a D. ¿Te parece? Ya D no está. Entonces, de los asientos que quedan disponibles, ya sentamos a A y a D. Ya, siéntese por allá. Y resulta que tengo otros tres espacios disponibles. Y claro, tú tienes tres espacios disponibles porque básicamente tú tienes aquí al número E, a, la a B, C y a E. Tres asientos. Te das cuenta que se van combinando. La cantidad de maneras que hasta ahora puedo yo ubicar a dos personas en esos dos asientos, sería 5 por cuatro. Ya lo vimos en el principio multiplicativo. Aquí voy a empezar la cantidad de combinaciones son los, el principio multiplicativo porque se te van acabando los números. Se te van acabando las opciones. Las opciones no se pueden repetir. Como se van acabando, para el siguiente tú puedes decir, mira, tú sabes que yo voy a sentar a E de Epsilon en la mitad de toda esta gente. Quiere decir que ya no tienes ya no tienes todas las opciones posibles. Mira que ahí, si vas a sentar a la E de Epsilon, tú tenías tres opciones pero al sentar aquí a Epsilon, ya para la siguiente, te quedan dos opciones. Entonces, para la siguiente tienes dos opciones. Cuando tú escoges, bueno, va a sentar aquí a B, ya a B no lo tienes. ¿Y qué pasa al final? Solo te queda una alternativa, una sola alternativa, que sería sentar allí a C. Entonces, mira que el resultado de esto es la multiplicación. Chicos, el factorial al final es la cantidad de formas que tú puedes agrupar una cierta cantidad de elementos hasta llegar a la última de las opciones que tengas por así decirlo o sea si yo tengo seis elementos de cuántas maneras diferentes los puedo yo organizar a los seis a todos entonces, ¿qué pasa? Como este principio multiplicativo, como en este principio multiplicativo tocaría multiplicar a todo eso, se dice lo siguiente, bueno, 5 por 4, por 3, por 2, por 1, a esto, si tú sacas la cuenta, 5 por 4, 20, por 3, 60, por 2, 120, por 1, daría 120, mira que esto da 120. Pero para no hacer la cuenta completa, esto se transforma a una operación matemática, que le llaman el factorial. ¿Qué significa ese 120? Usted tiene 120 maneras distintas de sentar a esas 5 personas en esos asientos. Porque siempre los vas a utilizar a todos. Y como los vas a utilizar a todos, de la cantidad de formas que puedes hacerlo, sería... Para este caso, la operación matemática que se le conoce como, como son cinco personas, cinco elementos, 5 factorial. El factorial de un número sí, efectivamente, se define como la multiplicación de ese número por todos los anteriores a él, números naturales anteriores a él, hasta llegar a la unidad, hasta llegar al 1. Pero eso es cómo se calcula el factorial y qué significa el factorial. En el fondo, ¿qué está, ¿por qué lo estoy haciendo? El factorial nace por un principio multiplicativo mientras que se están acabando los elementos. Se te están acabando, vas teniendo uno menos a medida que vas avanzando, a medida que vas organizando, lo vas usando. Entonces, ¿qué pasaría si empiezas a tener otros valores? 4 factorial, 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. 10 factorial, 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. El factorial es multiplicar siempre ese número por todos los que vienen detrás de él hasta llegar al 1. Y ese sería el resultado. Eso es lo que significa un factorial. Sin embargo, hay ciertas cosas que tienes que tener en cuenta. Imagínate que otro grupo de números, otro grupo de números, otro grupo de personas, por así decirlo. Una sola persona viene y le dan este asiento. Una persona le dan este asiento que está acá viene al cine y le dan ese asiento ¿esa persona de cuántas maneras diferentes tiene para sentarse? entonces tú dices, ¿cómo? sí, ella sola si le dan ese asiento y no puede sentarse en ningún otro una persona solo tiene una sola forma de sentarse, por así decirlo y eso, que significa que uno factorial es igual a uno pero aquí es donde viene el dilema ¿por qué siempre nos dicen que cero factorial también es igual a uno? Hay maneras matemáticas de trabajar esto y representarlo. Hay una forma que a mí me llama mucho la atención y lo voy a hacer aquí en la pantalla. Quiero que veas esto. Si yo quisiera tener, por ejemplo, 3 factorial. 3 factorial. Tú puedes decir que el 3 factorial en el fondo, mira que es 3 por 2 por 1. Pero, ¿qué pasaría si yo divido 3 factorial sobre el mismo número? ¿Me explico? Si yo divido 3 factorial sobre... 3 factorial, pues, tengo que dividir este número entre sí mismo. Y mira que 3 factorial sobre 3 factorial, básicamente, es 3 por 2 por 1. Y en el fondo, esto da 1. Porque algo sobre sí mismo, eso da 1, ¿cierto? Porque todos estarían cancelando. Ahora, efectos matemáticos, cuando tú hablas del cero factorial, yo podría decirte a ti que básicamente, cuando yo trabajo con un factorial, mira, mira, mira este, ojo, esto es a nivel ya matemático, y después te digo el por qué cero factorial es uno, así. Atención a esto, no parpadees. Si yo te digo ahora que el 3 factorial lo quisiera representar como 4 factorial entre 4, ¿me crees? Sí, ¿por qué? Mira, atención. 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. Yo se lo puedo hacer con cualquier número. Entre el número 4. Y mira que el 4 con el 4 se cancelan y me queda 3 por 2 por 1, que es el 3 factorial. ¡Qué elegante! ¿No te parece, bonito? Una cosa bella. Ah, ok, entonces cualquier número se puede expresar, cualquier número factorial se puede expresar como el que le sigue dividido entre 4, entre el número que le sigue. Entonces si, tomando eso en cuenta, tú podrías decir esto, entonces yo puedo trabajar con el 0 factorial, básicamente así. 0 factorial, el número que le sigue al 0 es el 1, entonces puede decirse que es 1 factorial, atención, 1 factorial entre 1. Porque es el número que le sigue factorial entre ese mismo número que le sigue solito. Y aquí donde tú dices, bueno, pero si uno factorial es 1 y yo lo divido entre 1, esto me está dando 1 y ya. <ríe> Suena muy loco, pero sí matemáticamente esto cumple, que 0 factorial sea igual a 1. Sin embargo, cuando tú ves 0 factorial, es como si no tuvieses elementos. El 0. En aritmética significa que no hay elementos. Uno factorial es que tienes un elemento. Cinco factorial es que tienes cinco elementos. Si no tienes ningún elemento, es el conjunto vacío. ¿De qué formas diferentes puedes arreglar el vacío? No puedes responder de ninguna, porque ninguna significa una forma. Entonces, si yo te digo cero factorial, es de cuántas maneras distintas puedes tú hacer un arreglo de un conjunto que es vacío en este caso tienes una opción que queda vacío no haces nada y eso se cuenta es como cuando tú tienes un, un conjunto vacío que lo vimos en teoría de conjuntos un conjunto vacío que no tiene elementos tú dices mira no hay nada entonces el conjunto vacío se tiene que contar por así decirlo y por eso 0 factorial es igual a 1 como no hay como es un conjunto vacío la única manera de hacer las cosas es dejarlo así, vacío, y esa es una opción. Entonces, cero factorial es uno, una manera filosófica de verlo, pero también te lo demostré matemáticamente con otros ejemplos el por qué se puede representar como uno. Lo más importante y lo que quiero que te quede el día de hoy es que entiendas qué significa la operación matemática, entiendas qué significa cuando tienes un signo de exclamación, que básicamente es multiplicar ese número natural por todos los que le siguen hasta llegar al 1. Y esto, si lo entendiste, cuando veas el siguiente video donde hablamos de la permutación, te va a quedar súper, hiper, mega claro. Espero que esto para ti haya, haya sido de utilidad. Bienvenidos a Epsilon Academy. Yo te dije que este video iba a estar muy bueno. A mí me encantó, a mí me gustó cómo quedó. Y te invito a que veas los siguientes para seguir aprendiendo, para seguir... Eh, adquiriendo conocimiento que aquí no se olvida. Chao, chao. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.